Cochabamba está de aniversario, cumple 208 años. El departamento mostró un importante crecimiento económico en todo este tiempo, que en promedio llegó a 4,3% entre 2006 al 2017, superior al registrado entre 1994 al 2005, que llegó a 3,2%. La demanda interna, es decir, el consumo en restaurantes y supermercados, fue creciendo paulatinamente, donde el 2017 llegó a 1,088 millones de bolivianos. Producto del dinamismo de la economía y la nacionalización de los hidrocarburos, el departamento recibió por regalías y transferencias, 29.123 millones de bolivianos. Es importante mencionar los proyectos que se impulsaron producto de la inversión pública, entre estos la planta de amoníaco y urea en Bulobulo, Bulo, proyecto múltiple Misicuni, la fábrica de papel bol, la planta termoeléctrica de Entre Ríos, además de la infraestructura construida para los Juegos Sudamericanos. 441 millones de dólares fueron destinados a créditos de vivienda de interés social, beneficiando a 9.279 familias y 1.680 80 millones de dólares se destinaron al sector productivo. La estabilidad económica que vive el país permitió la creación de 38.453 nuevas empresas. No podemos dejar de mencionar que en el marco de la redistribución de los recursos económicos, 1.19.467 personas de la tercera edad, niños, niñas y mujeres embarazadas se beneficiaron de algún bono social. El programa Bolivia Cambia o Cumple desembolsó 3.419 millones de bolivianos en la ejecución de 1.704 proyectos en el educación, deporte y proyectos productivos. En sus 208 años saludamos al departamento de Cochabamba, cuyo aporte es fundamental para el crecimiento del país.